Pérez. Bueno, Víctor, el día de ayer y, y no es de más eh, para nosotros eh, cualquier situación que pase en materia electoral y, y muchas y económica también en los Estados Unidos nosotros obligatoriamente tenemos que poner la mirada hacia allá en nuestro principal socio comercial. Es, es cuando en buen dominicano cuando eh, allá tosen a nosotros nos da gripe, o sea, eso. Eso no hay que dudarlo, y por lo tanto, eh, debemos seguir lo que está pasando en la diáspora eh, de Estados Unidos con nuestros inmigrantes, ya que prácticamente la segunda eh, forma, la segunda obtención de, de, de divisas que nosotros tenemos es la esa diáspora que vive en los Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, tenemos que poner la mirada. Y ayer, en los Estados Unidos se abocó en sus eh, elecciones 2020 y, y vimos dos candidatos que, que se enfrentaban, no como aquí: 18 candidatos y, y 20, 25 partidos en un país desarrollado. Dos, demócratas, republicanos, donde eh, por primera vez, eh, según los datos que hemos visto, eh, hace mucho, yo no recuerdo de lo que algún presidente norteamericano no haya repetido en dos elecciones consecutivas que es lo que se le permite por ley eh, parece ser que el demócrata eh, Joe Biden eh, tiene el carril del, del centro por, para llevarse en, la, en las elecciones eh, ...2020... ...a el presidente... ...Donald Trump... ...la situación es esta... ...que es el panorama... ...de 2020... ...y como eligieron un presidente... ...muy sui generis... ...muy eh, espectacular... ...como Donald Trump hace cuatro años... ...donde la gran mayoría... ...de las opiniones mundiales... ...decían que no llegaba a los dos años... ...por su forma... ...y su eh, estilo de gobernar y conociendo el Senado tradicionalmente porque el Senado cambió su actitud eh, con la presencia de Donald Trump en, en, la, en la presidencia porque con cosas más eh, pequeñas a presidentes los llevaron y los sentaron en la mesa de en la silla ahí de, del Senado a interpelarlo por cualquier situación que de, muy... Pero muy, muy poca de las de las, muy por debajo de lo que ha hecho hizo Trump en cuatro años, donde fue acusado de muchísimas eh, cosas, violaciones, de, de al, al, al fisco, que si, muchas cosas, y sin embargo, eh, Trump, declaraciones de Trump que, que laceraban no solamente la política internacional, sino también eh, alguna, eh, algunos, algunas condiciones eh, sociales que tienen los Estados Unidos que de por sí son muy respetadas y ver una una unas elecciones que eh, yo le dije a un amigo que, que después que y esto no es mm, racismo ni nada por aparecido porque, porque un prieto tiene que ser racista desde que ganó yo el Obama en las elecciones en los Estados Unidos la, lo, los la, los partidos y la y la forma de hacer política en los Estados Unidos cambió inmediatamente porque eh, fue algo que impactó en el mundo entero un presidente negro eso, eso es eso es, algo que muchos de ellos no van a tolerar y muchos de ellos no van a, a todavía a digerir como, como debe ser aunque fue uno de los mejores presidentes que ha pasado por la, por la Estado de la Unión y dije señores la la, la, la, política, la política americana se latinizó hace mucho tiempo y, Drone, y Donald Trump entendió eso ¿Qué hizo Donald Trump en esta... ¿Por qué Donald Trump está caco a caco? Aunque se visualiza una, un futuro un futuro ganador de la Casa Blanca, que es Joe, Joe Biden. Es que Donald Trump eh, latinizó la política norteamericana. Donald término, Trump sabe... Con el término que tú utilizaste, no solamente lo latinizó, sino lo dominicanizó. Caco a caco. Claro, claro. Caco a caco. Oye, porque porque viendo la forma de votar por quién votaron y cómo votaron y para qué votaron tú te das cuenta que prácticamente son los mismos las mismas condiciones que tienen los latinos y los dominicanos para votar que le den que, le, que lo pongan en un sitio bueno que le den prebenda que, y eso lo entendió Trump en medio de esta pandemia Trump se abocó en donaciones a los, a los principalmente a los, a los, a los latinos eso es increíble. Entonces, y ven los resultados, como antes de dar un resultado final, vemos una, una comisión electoral como eh, en, en tela de juicio, eh, un candidato anunciando fraude. Eso ustedes nunca... Sí. Bueno, Mira, a, se, no. una vez... Espérate, Pito, para... para, para no se no, no, no me olvide. Una vez, cuando se enfrentó Bush y Al Gore, sí hubo como un conflicto y al final perdió Gore sabiendo el, el, prácticamente el mundo entero que Gore le había ganado a George Bush. Y oye? y pasó eso, ciertas eh, irregularidades que dieron ganador a George Bush. En ese mismo sentido, yéndonos a lo, a lo que son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica y ese recorrido que tú haces, refiriéndote precisamente a esto que sucedió en el día de ayer, en muy pocas ocasiones también se dio... En las elecciones de Estados Unidos no se sabe al instante, ¿verdad? Los resultados. Sí, Estamos sí, hablando sí. de la de la una de las democracias más sólidas que existe en el mundo, la primera potencia del mundo. Entonces, en el día de hoy todavía no se sabe eh, que realmente eh, que, eh, cuál es el ganador, ¿verdad? El Porque se mantiene una, una muy cerrado la decisión hasta este momento. Ahora, cuando tú hablas de que se latinizó, yo voy un poquito más directo. Yo creo que las elecciones de los Estados Unidos se ha dominicanizado. Sí, sí, que totalmente, que oye. Un país, no sé si eso podría ser motivo de orgullo. A, a, mira, oye, a, a Tron, a a a lo último que le falta es que le digan, le cogemos la fundita no sé, y nosotros no, no sé para si para nosotros dominicano. Eso podría ser motivo de orgullo, porque recuerda que Cusquín Víctor decía que este es un país muy especial. y yo voy un Estamos más dando clases. Yo diría tan especial que fíjate a, a, a, cómo ha logrado introducirse en la sociedad norteamericana influyendo hasta en las elecciones de, del presidente, de la primera potencia del mundo, en el Parece sentido que. de que son características sumamente comunes las que se dan. Lo mismo que sucedió en las elecciones de los Estados Unidos durante todo este proceso y en, la, y en el día de ayer y actualmente está sucediendo, lo mismo sucedió en este país es como si los asesores de sí, no, no. las elecciones para mí el presidente de allá de, de, candidatos, se llevaron a un dominicano ya se está sí. hablando ya lo dijo ayer el presidente Trump incluso invitó a que se detuvieran el conteo de los votos ya va para ya amenazó con ir a la corte suprema han habido sí. protestas frente a la Casa Blanca por parte de los demócratas pero oigan esto que les voy a decir aquí históricamente en las elecciones se habla de que los muertos votan, mm. ¿verdad? Que lo cuentan. En Estados Unidos no es que los muertos votan, es que ganó un muerto en Estados Unidos. En un estado de los Estados Unidos ganó una persona que hace creo como algunos 40, un mes y pico que murió de COVID-19 y aún así lo mantuvieron en la boleta, ¿verdad? Mm -hmm. Y fue ganador aún mm. estando muerto. Entonces, se preguntan los analistas, a ¿cómo sucedió eso? Estamos diciendo que son cosas, pero muy, muy, muy parecidas. No, no, muchachos, para mí, para mí que y este el presidente de la Junta ya. Para mí que para y es el presidente de la Junta, porque para mí se llevaron todos los delegados de aquí para allá. Es más, nosotros debemos ser de asesor Yo de creo la... De que... la... Eh, eh, si tú haces un símil entre la, lo que pasó en Estados lo que está pasando y nosotros que pasa en todas las elecciones definitivamente que están siendo se están dejando asesorar latinizar, los, dominicanizar eh, sí. correctamente por los dominicanos en ese sentido, de manera que donde quiera se cuecen en Abad. ahora yo te pregunto Sergio mira, mira, mira, yo leo lo, mira, lo que nos falta Víctor serio, en manera de manera de broma, es mandarle la, la frase fraude te colosal, te pregunto Sergio, amigos televidentes la primera potencia del mundo ahora mismo está en medio de un conflicto todavía uh -huh. no se sabe y tampoco se sabe lo que pueda pasar si gana Joe Biden y no lo acepta Trump O sea, hay una incertidumbre ahora mismo en la sociedad norteamericana y yo me pregunto ante esa situación ¿quiénes serían los que irían a mediar? Exacto. ¿quiénes van a mediar ahora en Estados Unidos para lograr, y quiera Dios que no? Un conflicto que se pudiera presentar entre demócratas y republicanos en este momento si Trump no acepta que perdió. ¿Quiénes son los que van y, y mira, Víctor, y, y, y ¿Okay? yo pensando, quienes median en ese momento, quizás sea la Suprema, junto con la, nombre, el, Sena, el Senado norteamericano, que tiene mucha fuerza, pero según los numeritos que yo estoy viendo, y no hemos durante eso, toda la noche, la, que, recuerda, la, la, el, los demócratas ganaron el Senado completo. Pero, pero recuerda Sergio, que el Congreso eh, eh, pertenece es a uno u otro de los de los dos partidos. Pero que, eh, que lo, lo que, que están está ganando ahora, lo que Entonces, están la, ahora suprema, la, la Corte Suprema no puede ser juez y parte. Mi pregunta es: no. o sea, ¿quién va a mediar ante este conflicto que pudiera eh, suceder en la primera potencia del mundo, que es pero Estados Unidos, le, que es, que es, que todo, es el mediador en, en, en todo el mundo? Ah, pero podemos mandar participación ciudadana. Si fuese aquí, si fuese aquí ya se estuviera mencionando que viene ¿cómo se llama? el Pompeo, sí. que viene un ministro un, un, ¿tú ¿entiendes? se estuviera hablando ya que mandó una comisión Estados Unidos, que mandó una comisión la ONU, que mandó una comisión, sí. una serie de organismos internacionales que solamente funcionan fuera de Estados Unidos, pero que no van a Estados Unidos a poner esto va a ser verdad, Trump va a hacer lo que nunca se ha hecho en los Estados Unidos y es desacreditar las elecciones de los Estados Unidos. ¿Ya la desacreditó? ¿De por sí ya, está, ya todo el mundo está entre la de juicio. Y sí, ya. No, ¿sí? Él denunció pero, él no, a la noche de ayer, a la madrugada, un fraude. El presidente. El no de la fue, gente, serio, que va pero, a llegar no hasta fue, la última ¿en consecuencia. Serio, no. no fue la. Y amigos televidentes, no fue la oposición que denunció un fraude. Fue el presidente, que aparte del presidente es candidato a mantenerse en el poder, quien denunció el fraude bueno, vamos a recordarle que... que si pierde es el único presidente que no ha durado 8 años en así es. Últimos, vamos, vamos a una pausa y al regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes con nuestro compañero Ariel Núñez y posteriormente continuamos con los comentarios, recuerden que hoy le corresponde compartir con nosotros la doctora Milagro Sierra, así que no les cambien porque en breve estaremos de regreso con ustedes